Hola a todos. A continuación os voy a indicar cómo podemos hacer nuestros entrenamientos en la cinta. En la cinta jugamos con dos variantes, uno es la velocidad y otro es la inclinación. De esta forma podemos hacer trabajos de serie, podemos hacer farle, podemos trabajar cuestas y podemos hacer que nuestro rendimiento mejore. Si nosotros trabajamos en la cinta siempre de la misma forma, nunca vamos a evolucionar. Sin embargo, jugando con estas dos variantes podemos hacer que nuestro rendimiento y nuestro entrenamiento sea muy eficaz. Que nada te pare.